Aquí está Sergin, en un episodio más. En este caso te voy a plantear cinco pasos importantes que puedes tener para erradicar ese miedo al éxito, ese miedo al dinero. Comprendo perfectamente que en estos momentos que estamos viviendo la incertidumbre sea el sentimiento que reina en las mentes. Casi, casi en los corazones de, de todos nosotros. Eso no quiere decir que tengamos que estar influenciados necesariamente por las estadísticas, por las noticias, por la política, por lo que ellos quieren que tú sientas. ¿A quién beneficia eso? A ti no. Por eso he hecho un compendio y te doy esta dinámica para que tú la desarrolles y lógicamente pases esa barrera. Esa barrera llamada miedo. Para empezar te diré que el miedo solamente es uno. Puedes llamarlo miedo al éxito, puedes llamarlo miedo al fracaso, puedes llamarlo miedo al dinero, puedes llamarlo miedo a engordar, miedo a adelgazar miedo a no tener, miedo a tener demasiado... Miedo a que te dejen, miedo a dejar, en fin, llámalo como quieras, pero es un miedo lo que tú tienes en tu cabeza cuando a ti te sucede ese pánico, ese terror a avanzar, a adaptarte, a evolucionar con estos momentos que tenemos delante, presente y no sabemos ni siquiera cuánto va a tardar en erradicarse también de futuro. Así que no te agobies empezando por el primer punto, no son 50.000 miedos. Es un miedo, es un único miedo. Luego, ya de tu cabeza, se ha simplificado enormemente porque solo es un miedo. No te preocupes. Ocúpate, ok, pero solo es una cosa. Al igual que no puedes tener dos pensamientos a la vez en tu cabeza, solo puedes tener un miedo a la vez en tu cabeza. Porque cuando estás constriñido mentalmente e incluso físicamente, ese miedo se expande de tal manera que no da espacio a otro. Luego es solamente un miedo. Ya con esto has simplificado mucho, mucho la mentalidad. Así que, tranquilo, date cuenta de una cosa. Ahora mismo lo que pretenden ahí afuera, lo que pretende el sistema, es lo que ha pretendido siempre. Lo que pasa es que la está apretando de una manera mucho más brutal. Que no pienses, que no actúes, que seas uno más, que seas un borrego. Yo siempre, siempre, como guerrero y buen combativo que he, si he sido y seré, hasta, hasta el día que me muera, y a lo mejor después también, nunca he estado de acuerdo con algunas cosas que he visto y que he padecido en el sistema. Yo he trabajado más de 20 años por cuenta ajena, y me han sucedido todo tipo de conflictos, como te puedas imaginar. Y me he dado cuenta que si te puedo decir ahora de mente una empresa, una sola empresa, que merezca un aplauso, seguro que no la voy a encontrar. Puedo encontrar mentores, sí... ¿Puedo encontrar que haya tenido algún jefe o jefa que para mí merezca ese aplauso? Sí, pero como bien te digo, alguno. <ríe> como bien te digo, no se cuenta con los dedos de las manos, se cuenta con los dedos de una mano. Entonces ahora lo que nos está ocurriendo se llama COVID, se llama bicho, se llama lo que tú quieras, da igual. Pero el caso que es lo que siempre han querido ciertas esferas empresariales, gubernamentales... Y de poder. Que tú no tengas ese poder. Que tú no tengas la mentalidad de pensar que eres autónomo. Que tú no tengas la libertad ni siquiera de pensar. Y ahora, gracias a esto que ha surgido de una forma natural, absolutamente... O sea, Dios nos lo ha enviado, ¿no? El COVID. Pues entonces estamos... Acojonados. Yo también tengo miedo muchas veces. Pero, o mejor dicho, y... Date cuenta... De que tu forma de pensar antigua, la forma de, de pensar que siempre has tenido, esto es como los estudios. Ahora hay MBAs online, no voy a decir empresas, pero ahora hay MBAs online que son mucho más fructíferos y son mucho más productivos, tanto para ellos mismos como para los alumnos. ¿Por qué? Porque las aulas, los pupitres y la forma de enseñanza actual, que lleva como 50 o 60 años, ya no funciona, porque solo es teoría. Final de carrera, tu tesis, tal, teoría. Sin embargo, ahora han cambiado muchísimas cosas positivas, gracias a Dios, positivas. Y tú puedes adaptarte a esa nueva positividad. Y eso es lo que te brindo. Entonces, te brindo cinco pasos, precisamente, para que tú hagas esa transformación. De lo viejo a lo nuevo. De lo que siempre ha existido a lo que está ahora. Sin esfuerzo, sin esfuerzo. Simplemente dejándote enseñar, nada más, es seguir estos pasos y verás tú mismo qué es lo que te ocurre, hacia dónde vas, cómo cambia tu mentalidad, cómo, cómo cambia tu, vi tu vibración personal y cómo sales automáticamente ¡Pam! de la incertidumbre al poder, a la esperanza, a la alegría, claro que sí, Primer punto. Estamos acostumbrados a pensar muy racionalmente todo. a Nuestro lado izquierdo, a nuestro hemisferio, a nuestro córtex, todo racional, todo racional. Y de esa forma estamos pensando en el antiguo sistema. Teoría, racionalidad, lo bueno, lo malo, lo deberías, lo tener que... ¡No! Primer paso. Ser consciente, ser consciente y aceptar que eso es así. Segundo paso. Ponerte a gestionar. ¿Cómo? Las emociones. Nuestro... Nuestra parte límbica, nuestro cerebro, gestiona las emociones. ¿Qué emociones quieres tener? Las que te están obligando a tener, de incertidumbre, de miedo, de pánico, de miedo al éxito, de miedo al fracaso, de miedo... Porque si te das cuenta, ahora lo que, lo que quieres es que tengas tal miedo que te quedes bloqueado emocional. O sea, que te quedes... Como yo estuve 11 años, totalmente sin saber para dónde ir y con un bloqueo alucinante. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el sistema. Segundo paso, las emociones. Date cancha a las emociones, a todas las emociones. Déjate vivir las emociones. Si estás con miedo, bloqueado y no sabes para dónde ir, ni lloras ni ríes, eso no es positivo. Así que el primer paso es déjate vivir las emociones. Si tienes ahora mismo ira porque estás enfadado, con o sin razón, me da igual, pero estás enfadado con el sistema, estás enfadado con tu prima, estás enfadado con tu hermana, estás enfadado con el vecino, estás enfadado con aquel que te engañó cuando te vendió la casa, etc, etc, etc, mi consejo personal es que primero te vayas a esa habitación en la cual tú tienes tu cuaderno, tu workbook, donde puedas apuntar, donde puedas escribir, donde puedas tener tu intimidad, donde puedas saltar, donde puedas reír, donde puedas llorar, y saques esa emoción. Si es una emoción de risa, porque te sientes ridículo, ríete hasta caerte de culo. Si es una emoción de ira, coge cojines, la almohada, lo que quieras, golpea en el suelo, golpea encima de un sillón, golpea y saca, saca, saca. Lo importante es que saques toda la emoción. Cuando te hayas quedado absolutamente cansado, desbordado y hayas soltado toda esa emoción que tanto necesitas, entonces... Y habrás cumplido el segundo paso. Tercer paso. Bien, todavía quedan rescoldos del pasado. Bien, sigue incluyendo la parte racional, sigue incluyendo tu cortes. Claro que sí. Pregúntate, ¿por qué no puede haber un cambio en mi vida? ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién me lo prohíbe? ¿Quién me dice desde arriba, es que tú deberías permanecer toda la vida igual? No, ¿verdad que no? ¿Tú crees de verdad que el divino te diría eso? Yo te digo que no. Porque si algo quiere el divino es que precisamente tengamos prosperidad y felicidad. Para eso las pasó el Canutas cuando bajó aquí, a la tierra. Así que pregúntate, ¿por qué yo no voy a poder conseguir cambiar mi mentalidad y por tanto cambiar mis actitudes y por tanto cambiar mis resultados? Claro que sí. Así que junta lo racional, junta lo emocional y pregúntate desde tu esencia, desde la verdad de ti mismo, ¿por qué no hay algo que me lo impida? ¿Qué cortapisa hay? Ahí no puede poner el gobierno nunca una cortapisa, jamás. Ni la política, ni las instituciones, ni la comunidad, nadie. Ese es el punto número tres de inflexión más importante. Darte el permiso y abrirte a nuevas posibilidades para ti y para los que amas. Punto número cuatro. Tú tienes el poder de co-crear con el universo lo que tú quieres para tu vida. Tienes ese poder de plantearte nuevas formas de mirar lo que hay en tu vida. Entonces, este, en este punto número 4, te aconsejo las posiciones percentuales de la PNL. Es decir, salte de ti mismo y mírate a ti mismo cómo estás en esa situación. Salte, haz, cierra los ojos, visualízate en esa situación como que sales detrás de ti. ¿Mm? como si fuera un viaje astral de 3 metros a 5 metros detrás de ti y ves esa situación. Y da un pasito más. Si fueras tú mismo viendo esa situación con 20 años más de los que tienes, ¿qué te aconsejarías? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? ¿Qué cambios, qué transformaciones, qué consejos amorosos te darías? ¿No has oído alguna vez a la típica frase de tu abuelo, hijo mío, si yo volviera a tener 20 años con lo que sé ahora, madre mía, ¿a que sí, a que la has oído como la he oído yo? Entonces, permítete eso, permítete hacer esa abstracción, ese pequeño viaje astral, unos metros por detrás de ti y unos cuantos años por encima de ti. Ponle 20, ponle 25, ponle 30, 30 años. 30 años eres tú mismo. Es el padre de ti mismo o el abuelo de ti mismo. ¿Qué te aconsejas a ti mismo? De actuar, de pensar. ¿De verdad que tú crees que una persona de 70 o de 80 o de 90 años va a tener miedo al sistema? ¿Va a tener miedo a lo que está preestablecido -pre ahora? ¿Va a tener incertidumbre al dolor de esta pseudoguerra socioeconómica, bacteriológica, vídica. No. Sabes perfectamente igual que yo que cuando un hombre no tiene nada que perder, cuando ya no tiene nada que perder, es imparable. Porque arrasa. Arrasa en conseguir lo que desea. Arrasa en conseguir e ir hacia donde lo que tanto anhela. Porque ya no tiene nada que perder. Y si para eso ha de pasar vergüenza, ridículo, eh, frío, calor, lo que sea, lo hace. Con 20 años todos queremos tener un coche con calefacción, una casa con calefacción, un perro maravilloso, grande, precioso y obediente y una mujer a nuestro lado despampalante, inteligente y culta y con dinero. Eso ya lo sé. ¿Vale? Así que cierra los ojos y comienza a ver ese viaje astral como sales de ti mismo a 5 metros hacia atrás y un poquito más elevado de donde estás. Y ponte a ver tu situación en global, en global. ¿Qué veo de mí? ¿Qué veo de mi situación? ¿Y qué aconsejo al César, al Manuel, a angustias, a la María del Prado, a Manuel, a Enrique? ¿Qué me aconsejo a mí mismo? Hacer ahora, pensar ahora. Y el punto número 5 es fusionar todo lo que te acabo de decir. Desde la transformación de tu pregunta que estaba ahí en un pendro, yendo y viniendo, cuando la fijaste y la detonaste, ¿por qué yo no voy a poder cambiar mi mentalidad? ¿Por qué yo no voy a poder cambiar mi realidad, que es lo que más te importa? Y en ese punto número 5 de fusión, escribe, escribe, escribe. Yo, César, Manuel, Angustias, María del Prado, Francisco, me digo a mí mismo que, dos puntos, quiero pensar así, elijo pensar así y terminas escribiéndote qué acción voy a acometer, por muy pequeña que sea, que me lleve a mi éxito personal y sobre todo a salir de esa vieja, de ese viejo paradigma a uno nuevo que yo creo, que yo implanto, no que nadie me lo exige. No que nadie me dice deberías de, ni tienes que, sino porque me sale a mí de las narices, sino porque me sale de mi esencia, sino porque yo quiero, yo elijo, yo hago. Y lo escribes. Para esta dinámica te recomiendo un mínimo de 30 minutos apúntate los resultados que te das apúntate lo que te dices apunta todo lo que salga en tu mente en tu corazón todo lo que te diga tu intuición todo lo que te diga la fusión de tu corte y tu límbico de tu racional y de tus emociones todo lo que te diga de esa realidad que estás creando en ese último punto en el número 5 donde haces una fusión de ti para dar un resultado nuevo porque como siempre sabes te digo, en la fusión está la solución y no paras de hacerte preguntas. Y ahora te estás haciendo preguntas y te las estás contestando tú. Espero de corazón que hayas podido salir de ese estado de incertidumbre que quiere que estés y hayas conseguido dar un pasito una propuesta, hayas creado una esperanza en tu corazón y te hayas armado de, de, de valor y de fuerza para acometer lo que tú mismo te has dicho. Date cuenta de que siempre hay algo más grande que nosotros, que nos ayuda, que nos apoya. Siempre el divino en sus divinas formas, y nunca mejor dicho, está ahí para apoyarnos. Llámalo Dios, llámalo llave llámalo Corán, llamado budismo, llámalo ángeles, llámalo seres que ya están en las alturas y que desde ahí nos vigilan y nos ayudan, llámalo señales, llámalo horóscopo, astrología, numerología, llámalo un curso de milagros, llámalo la Biblia, llámalo el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, llámalo como quieras. Siempre estás apoyado siempre estás sustentado nunca estás solo porque tu intuición está conectada directamente con el cosmos y con el universo directamente lo blanco existe porque existe lo negro la luz existe porque existe la oscuridad siempre hay salida Solo tienes que elegirla, solo tienes que empeñarte en ir a por ella. Aún con miedo, no pasa nada. Date cuenta, solo hay un miedo. Solo es una pequeña valla la que has de saltar. Pues nada más, amiga, amigo, espero haberte ayudado. Espero que esta propuesta, que esta dinámica realmente te valga. Compártela con tus seres queridos. Un abrazo. Hasta la siguiente.